Uh, estamos en Alamicamba, en cabecera municipal del municipio de Mi nombre es María Prodelina Bob, soy la alcaldesa del municipio de ¿Cómo es la situación en Prinzapolca para la población en este momento, compañera? Bueno, en este momento ha sido difícil para la población, las familias de Prinzapolca, porque hemos sufrido con esta, eh, esta emergencia que nos ha tocado, uno de los municipios que fue más afectado es Prinzapolca en la costa atlántica de Caribe Norte. Y, y en dos momentos hemos vivido esta afectación para la familia, porque primero fue el paso del huracán que afectó enormemente en la población de la zona costera del territorio municipio Ajuyagún, municipio Prinzapolca. En las comunidades de Jalover, Laya Yaxixa, Cucalaya, Huautabar, Hualpacixa, Vara de Prinzapolca, Coamuatla, eh, Arizuatla, Samir, todas esas esa familias, las comunidades que viven en la ribera de la, del, del mar han sido afectado por el paso del huracán. Luego, en este territorio que sufrimos con las inundaciones, entonces, polca vivió en dos momentos la emergencia del huracán ETA. ¿Y qué es la población en total que fue afectada aquí por las inundaciones, alcaldesa? Por las inundaciones fue afectado 56 comunidades, lo que todo lo que se vive en la ribera del río fue afectado. ¿Y cuántos tenían albergada aquí en Prinsapolca? teníamos activado con la emergencia de inundación 12 albergues pero hasta el momento como ha ido bajando ya el río muchas muchas familias ya fueron a sus casas tenemos activado solo dos albergues hasta el momento y alcaldesa ¿qué son las necesidades principales en este momento bueno las necesidades principales sería este, porque las familias perdieron todas sus cosechas entonces tenemos que volver a apoyar lo que es en la agricultura darle lo, para que vuelvan a sembrar y la, este, las necesidades de la zona del litoral con las ayudas de plantechos, las viviendas, todos fueron destruidos aquí también con la inundación muchas casas fueron llevadas, el río entonces, las necesidades principales serían ayudar en, las, en la, el tema de agricultura para que vuelvan a, a las familias a sembrar y la, la, la ayuda para los plantechos, las la, la viviendas. Y ahorita hasta el momento estamos solicitando ayuda por estos tres meses por lo menos porque las familias quedaron sin nada. Sin nada, entonces, por lo menos con la ayuda de paquete alimentario, eh, ir ayudando en estos, por lo menos, tres meses primero. Bueno, agradecer la, este, toda esa buena voluntad que tuvo con Prinzapolca, eh, este, la donación de ropa que nos trajo porque las familias, muchas familias quedaron sin ropa también, este, porque todas las casas fueron llevadas por la, este, la corriente del río, entonces necesitan ropa, eh, pues este, la, las necesidades de casa, como son los, este, los niños, quedaron sin ropa, sin sábana, sin este, vestimentos, entonces agradecemos la donación, a, a la buena voluntad que tuvo la cooperativa de Estelí y mandamos un saludo y de nuestro agradecimiento desde Polca para con ellos.